Sermón 15. Para la Dominica Primera de Cuaresma. Del número de los pecados. Non tentabis dominum deum tuum. Mateo 4, 7. En el Evangelio de hoy leemos que habiendo ido Jesucristo al desierto, permitió que el demonio le llevase sobre el pináculo o cimborio del templo, y allí le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de cabeza, añadiéndole que los ángeles le recibirían para que no se hiciera daño. Pero el Señor le respondió, que está escrito en la Santa Escritura, No tentarás a tu Señor Dios. Non tentabis dominum deum tuum. El pecador que se abandona al pecado sin querer resistir a las tentaciones, o al menos sin querer encomendarse a Dios para que le dé el auxilio necesario para resistirlas, esperando que el Señor le librará algún día de aquel precipicio, tienta a Dios para que haga milagros, o para que use con él una misericordia extraordinaria fuera del orden común de las cosas. Dios quiere que todos se salven, como dice el apóstol en primera de Timoteo 2, 4, pero quiere también que nos valgamos de las medidas necesarias para salir de la esclavitud del enemigo, y que obedezcamos a Dios cuando nos llama a penitencia. Los pecadores oyen a Dios cuando los llama, pero se olvidan del bien presto y perseveran en sus pecados, aunque Dios no los olvida. Porque cuenta lo mismo las gracias que nos dispensa, que los pecados que nosotros cometemos. Y cuando llega el tiempo prefijado por él, nos priva de sus gracias y nos castiga. Esto es lo que quiero demostraros hoy en el presente discurso, a saber, que en llegando los pecados a cierto número, Dios castiga y no perdona ya. Prestadme atención. 1. Dicen muchos santos padres, San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros, que… Así como Dios tiene determinado el número de los días de la vida, los grados de sanidad o de talento que quiere dar a cada hombre, según dice la Escritura en el libro de Sapienciales 11, 21, así también tiene determinado el número de pecados que quiere perdonar a cada uno, cumplido el cual, ya no perdona. San Agustín dice, conviene que meditemos que Dios tolera a cada uno hasta que llenada la medida, no le queda ya lugar de perdón. Lo mismo escribe Eusebio de Cesárea. Dios espera hasta que llenemos cierto número, y después nos abandona. Y lo mismo escriben los padres arriba mencionados. 2. El Señor me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Dios está pronto a sanar a los que tienen voluntad de enmendar su vida, pero no puede compadecerse de los que viven obstinados en el pecado. Perdona los pecados, pero no puede perdonar el propósito de pecar. Nosotros no podemos reconvenir a Dios porque perdona cien pecados a uno, y quita la vida y condena al infierno a otro al tercero o cuarto pecado que comete. Acerca de esto es necesario adorar los juicios divinos, y exclamar con el apóstol, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, y cuán insondables sus caminos, Romanos 11, 33, el que es perdonado, dice San Agustín, lo es por sola la misericordia de Dios, y el que es castigado lo es por la justicia. ¿A cuántos ha enviado Dios al infierno por el primer pecado que han cometido? San Gregorio escribe, que un niño de cinco años que tenía ya uso de razón, fue llevado por los demonios al infierno, por haber dicho una blasfemia. A Benita de Florencia, gran sierva de Dios, reveló la Virgen María, que un muchacho de 12 años se condenó por el primer pecado que cometió. Pero diréis vosotros, yo soy joven, y hay muchos que tienen más pecados que yo. ¿Y qué se infiere de eso? ¿Está Dios obligado a esperarte, si pecas, porque eres joven? En el Evangelio de San Mateo leemos, que la primera vez que nuestro divino Salvador halló una higuera que no daba fruto, la maldijo diciendo, nunca más nazca ya fruto de ti. Y la higuera se secó. Es preciso temer pues de cometer un pecado mortal y mucho más cuando es el primero que se comete. 3. Dios dice, del pecado perdonado no quieras estar sin temor, ni añadas pecados a pecados. Libro de Eclesiástico 5. 5. No digas pues, pecador, así como Dios me perdonó los otros pecados, así también me perdonará este, si le cometó. No lo digas, porque si tú añades un pecado nuevo al pecado que ya te se perdonó, debes temer que este se una al primero, y que de este modo se complete el número y seas abandonado por Dios. Oye como lo explica más claramente la Escritura en otro lugar, el Señor espera con paciencia para castigar a las naciones. Aquí llegue el día del juicio y hayan completado el número de sus pecados, libro segundo de Malaquías 6, 14. Dios pues, espera con paciencia hasta el número prefijado, pero cuando se ha llenado el número, ya no espera más. Y castiga. Los pecadores amontonan pecados sobre pecados, sin contar el número de ellos, pero ya los cuenta Dios para castigarlos cuando se ha llenado el número. 4. De estos ejemplos hay muchos en la Divina Escritura. Hablando el Señor de los Hebreos, dice, Me tentaron por diez veces, ya veis cómo cuenta los pecados. No verán la tierra, veis cómo castiga cuando se ha llenado el número, libro de Números 14, 22 y 23. Hablando de los amorreos, dice en otro lugar, que retardaba su castigo porque no habían llenado todavía el número de sus culpas, Génesis 16, 16. En otro lugar tenemos el ejemplo de Saúl, que habiendo desobedecido a Dios dos veces, fue abandonado por él, de modo que suplicando a Samuel que intercediese con el Señor para que le perdonase su pecado, libro primero de Reyes 15, 25. Samuel, que sabía que estaba abandonado por el Señor, le respondió, no haré tal porque despreciaste las palabras del Señor, y este te ha abandonado, libro primero de Reyes 15, 26. También está el ejemplo de Baltasar, que profanó los vasos del templo, comiendo con sus mujeres, y vio aquella mano prodigiosa que escribió en la pared, Mane, Tekel, Fares. Vino Daniel, y habiéndole suplicado que explicara el significado de estas palabras, dijo al rey, explicando la palabra Tekel, Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Daniel 5 y 27. Dándole con esto a entender, que el peso de sus pecados había inclinado la balanza de la divina justicia, y así, Baltasar, rey de los caldeos, fue muerto aquella misma noche. ¿A cuántos desgraciados sucede lo mismo? Ellos siguen ofendiendo a Dios, pero cuando sus pecados llegan al número determinado, los asalta la muerte, y los sumerge en el infierno, pasan en delicia sus días, y sin darse cuenta bajan al sepulcro, Job 21. 13. Temed, hermanos míos, no os mande Dios al infierno, si cometéis un pecado mortal más. 5. Si Dios castigara inmediatamente que el hombre le ofende, no se vería tan despreciado como se ve. Pero porque no lo hace así, y movido de su misericordia nos espera, y retarda el castigo, se llenan los pecadores de orgullo y siguen ofendiéndole, por cuanto la sentencia contra el mal obrar no se ejecuta prontamente. Por eso el corazón de los hijos de los hombres se anima a hacer el mal, libro Eclesiastés 8, 11. Pero debemos persuadirnos que Dios espera y sufre, mas no espera y sufre siempre. Siguiendo Sansón tratando con Dalila, esperaba librarse de las asechanzas de los filisteos, como había hecho otras veces, pero esta vez fue preso por ellos y le quitaron la vida. No digáis, advierte el Señor, yo he cometido tantos pecados, y Dios no me ha castigado tampoco digas, yo pequé, y qué mal me ha venido. Porque el Altísimo, aunque paciente, da el pago merecido, Eclesiástico 5, 4. Dios tiene paciencia hasta cierto término, pasado el cual, castiga los primeros pecados y los últimos, y cuanto mayor haya sido la paciencia de Dios, tanto mayor será su castigo. 6. Por eso dice el Crisóstomo, que más debemos temer a Dios cuando tolera, que cuando castiga inmediatamente. ¿Y por qué? Porque como dice San Gregorio, aquellos con quienes Dios usa de más misericordia, son castigados con mucho mayor rigor, si abusan de ella. Y añade el santo, que estos tales son frecuentemente castigados por Dios con una muerte repentina, y no tienen tiempo de arrepentirse. Y cuanto mayor es la luz que el Señor comunica a algunos para que se enmienden, tanto mayor es su obcecación y pertinacia en el pecado. San Pedro en su epístola segunda escribió, mejor le hubiera sido al pecador no haber conocido el camino de la justicia, que no caminar por él después de haberle conocido, segunda de Pedro 2, 21. Desgraciados aquellos pecadores que tornan al vómito después de haber visto la luz, porque dice San Pablo que es imposible, moralmente hablando, que ellos se conviertan de nuevo, Hebreos 6, 4 y 6. 7. Oye pues oh pecador. Lo que te dice Dios, hijo, has pecado, no peques más. Y pide perdón de tus primeras culpas para que te se perdonen, Eclesiástico 21.1. De otro modo fácilmente puede suceder que si cometes otro pecado mortal, se cierre para ti la puerta de las divinas misericordias, y quedes perdido para siempre. Así, hermanos míos, cuando el enemigo os tiente, incitándoos a cometer otro pecado, decide en vuestro interior. Y si Dios no me perdona más, ¿Cuál será mi suerte por toda la eternidad? Pero si el demonio os dice: No temáis, Dios es misericordioso, respondedle al instante. ¿Y qué seguridad tengo yo de que Dios usará de misericordia conmigo y me perdonará, si vuelvo a pecar? Oíd la amenaza que hace el Señor a los que desprecian sus divinos consejos, porque os llamé y no me oísteis. Yo también me reiré en vuestra muerte y os abandonaré. Proverbios 1, 24 y 26. Observad estas dos palabras. Yo también. Quieren decir que, así como vosotros habéis burlado a Dios, confesando vuestros pecados, prometiendo la enmienda y volviendo a pecar de nuevo, así Dios se burlará de vosotros a la hora de la muerte. El Señor no sufre que nadie se burle de él. Dios no se deja burlar, Gálatas 6, 7. Y el sabio dice, que, así como el perro vuelve al vómito, así el necio vuelve a su necedad, Proverbios 26, 1. Dionisio Cartusiano explica muy bien este texto y dice, que son semejantes a los perros inmundos que se comen los manjares que acaban de vomitar, los pecadores abominables a los ojos de Dios, que reinciden en las mismas culpas que detestaban al tiempo de confesarlas. 8. Pero cosa admirable. Si compráis una casa, tomáis todas las precauciones necesarias para asegurar su posesión. Y no perder el dinero que costó, si tomáis una medicina, procuráis aseguraros de que ella no os haga daño, si pasáis un río, procuráis no caer dentro de él. Y sin embargo, por una satisfacción momentánea, por un desahogo de venganza, por un placer bestial que termina al punto que empieza, arriesgáis la salud eterna, diciendo después lo confesaré. Y cuando lo confesaréis, os pregunto yo. Mañana, me responderéis. ¿Y quién te asegura que vivirás mañana? ¿Quién te asegura que llegarás a mañana, y que no te quitará Dios la vida mientras estás pecando? ¿Cómo ha sucedido a tantos? ¿Te crees seguro un día, dice San Agustín, cuando no lo estás de vivir una hora? Diem tenes, cuyoram non tenes. Como dices pues, mañana me confesaré? Oye lo que dice San Gregorio, el que prometió perdón al penitente, no prometió el día de mañana al pecador. Dios ha prometido el perdón al que se arrepiente pero no ha prometido esperar hasta mañana al que le ofende. Quizá el Señor te concederá tiempo de penitencia, y quizá te lo negará. Pero si te lo niega, ¿cuál será la suerte de tu alma? Entre tanto, te pones en peligro de perderla por un vil gusto, y de condenarte para siempre. 9. ¿Te expondrías tú a perder por un gusto de un momento, dinero, casa, poder y libertad? No. Pues ¿cómo te expones a perder el alma? el paraíso y a Dios, por un instantáneo placer. Dime, ¿crees que es verdad de fe que hay gloria, infierno y eternidad? ¿Crees que te condenarás para siempre, si te sorprende la muerte, estando en pecado mortal? Y no es una temeridad, una locura propia de un necio condenarte, porque quieres, a una eternidad de penas, diciendo, ¿espero enmendarme después? San Agustín dice, ninguno quiere enfermar con la esperanza de que después recobrará la salud. No hay ningún necio que trague un veneno y diga, después tomaré el contraveneno y me curaré. ¿Cómo pues, quieres tú condenarte al infierno con la esperanza de que después te libertarás de él? Onecedad oh, que ha llevado y lleva tantas almas al infierno, según la amenaza de Dios que dice, confiaste en tu maldad, el mal vendrá sobre ti, y no sabrás su origen, Isaías 47, 10 y 11. Has pecado, confiando temerariamente en la divina misericordia. Tú verás prontamente el castigo sin saber de dónde viene. ¿Qué dices ahora, pecador? ¿Qué determinas hacer? Si este sermón no te mueve a hacer una firme resolución de volverte a Dios, tú eres ya condenado para siempre sin remedio. Tu frialdad acerca de tu salvación y tu apego al pecado me hacen creer, que Dios ha comenzado a abandonarte. Según aquellas palabras de la Escritura, porque eres tibio, comenzaré a vomitarte. Porque eres tibio, comenzaré a desahuciarte y abandonarte a ti mismo, es decir, no te daré los auxilios espirituales que necesitas para salir de ese estado triste en que te encuentras, porque has llenado ya la medida de los pecados que yo me había propuesto perdonarte.